Bienvenidos de nuevo amigos, este es Eduardo Restrepo, Mr. Roboto, quien les habla y estamos en un video especial sobre Robo Jam All Stars, ¿Qué viene, ¿Qué viene para este reto eh, los, la, digamos que las actualizaciones, vamos a hablar de los ocho retos que tenemos en esta categoría este va a ser el video en español, también tendremos un, un video en inglés entonces, lo primero, lo primero, vamos a ir a la categoría Steam Task, en Steam Task vamos a tener eh, tres equipos inscritos, tuvimos siete equipos inscritos durante la temporada para esta categoría, de los cuales cuatro clasificaron, tres de Colombia y uno de Argentina. ¿Qué pasó con los otros tres equipos? Un equipo de Túnez y Filipinas y otro de Colombia que no entregaron los videos a pesar de haber estado inscritos. De esos cuatro equipos, solo tres inscribieron a Robo All Stars, desafortunadamente uno de los equipos, el campeón actual eh, que tiene un muy buen proyecto pues hombre, eh, los chicos andan de intercambio, no pueden estar, entonces quedan para los otros tres equipos. Sin embargo, quedemos al campeón de Argentina, tenemos a los otros dos equipos que quedaron en podio en Colombia. Entonces, ¿qué tienen que hacer los equipos? Mejorar, mejorar sus proyectos. Muy importante, aquí no hay nada así nuevo, sin embargo, sin embargo, sí va a haber, aquí hay una... Eh, hay algo importante que va a suceder, va a haber algo importante que va a suceder referente al premio. Eso se lo estaremos diciendo a los equipos directamente antes de anunciarlo al público. Pero bueno, eh, muy importante, ¿qué cambia? Aquí hay algo importante que deben hacer de nuevo el proyecto, el video. Muy importante que sea un video para la competencia. Ya nos pasó con un equipo que tenía una idea muy buena, pero hizo una edición de videos viejos... Eh, no, no se veía bien la propuesta, a pesar de tener una propuesta muy buena. Entonces es muy importante que sea un video para el reto. Y aquí dice algo que dice, debe tener subtítulos en inglés en caso de presentarse en otro idioma diferente a este. Si no, será devuelto al equipo y tendrá 72 horas para corregirlo y entregarlo. Entonces, subtítulos en inglés, no se les olvide, equipos, Steam Task, eso es lo que viene nuevo, los invitamos igual... A que vayan a robojam all stars diagonal eh, robojam.live diagonal eh, all stars. Ahí, o si no van a robojam.live, ahí está el link para el all stars y ahí pueden ver los reglamentos. Recuerden eh, ver todos los reglamentos. Muy, muy, muy, muy importante. Bueno, ya habiendo hablado del robojam all stars, nos vamos a devolver un poco porque en este momento vamos a hablar de otro reto que es el reto eh, bueno, el reto el que sigue que va a ser vamos a hablar de los otros retos eh, asíncronos entonces el reto RoboSketch el reto RoboSketch realmente eh, continúa lo mismo no hay cambios realmente eh, significativos en este reto el reto RoboSketch simplemente eh, hablamos de bueno recordemos los premios recordamos la digamos que toda la ejecución recordamos que el tiempo que que se toma como tiempo inicial es el tiempo de entrega o sea si se da a las 8 de la mañana tienes 90 minutos hasta las 9 y media para entregar si entregaron enviaron a las 8 y 22 así lo hayan hecho a las 8 y 10 y se les olvidó enviarlo ese es el tiempo que cuenta como cuen tiempo inicial el de la entrega ya una vez entrega hay se evalúan penalizaciones y ese es el tiempo final, ya todos los equipos han pasado por eso, o sea que no haber sorpresas cualquier inquietud por favor nos deben hacer saber aquí podemos ver que realmente no tiene mayores eh, bueno, mayores cambios, todo está eh, muy normal en esta categoría, no hay nada diferente, en la categoría Disdrill vamos a ver, y la categoría Disdrill eh, más o menos lo mismo, no tiene eh, nada, digamos, diferente. Los invitamos a que, por favor, vayan y miren los reglamentos. Los reglamentos están en robojam.live, ahí en el link de Robojam All Star los pueden ver. Eh, no hay nada así diferente, ¿sí? Eh, porque como son retos asíncronos, pues es la misma eliminación que se hace... Eh, recordemos que tanto en RoboSketch como en Disney tienen una recibo en la rúbrica tienen dos horas para apelar. Las apelaciones tienen que ser coherentes. Mm, o sea, cosas como se me cayó el internet y no lo pude enviar. No es una apelación válida. ¿Por qué? Porque aquí en la regla número uno, si no estoy mal, Dice, se recomienda revisar el acceso a internet y el ancho de banda con anticipación, al igual que los dispositivos, ta, ta, ta, que usarán para completar la tarea asignada. ¿Listo? O sea, eso es responsabilidad de los participantes, no del convite organizador. O sea, si yo no tengo buen internet, nada que hacer. Tengo que asegurarme de tener las condiciones óptimas antes de... ¿Listo? Eh, cualquier inquietud nos pueden escribir a info.roboyam.gmail.com Listo, yo creo que ahí, ahí ya vamos, bueno, ahí ya vamos con tres retos, súper bien. Vamos a hablar del siguiente reto. El siguiente reto va a ser el reto... Bueno, hablamos de cintas, hablamos de rosques, de Disrael. Vamos a hablar del reto Coloring, que es un reto con simulador pero es en vivo. Colorín tiene cambios. En este lo voy a poner en pantalla grande para que puedan ver mejor eh, de qué estamos hablando. ¿Cuáles son los cambios que vienen en Número uno, El sorteo realmente no va a ser en vivo. Va a ser un sorteo que se va a hacer y se va a publicar en Premiere. Aquí ya se cambia y lo que se dice es que simplemente eh, vamos a... Eh, a dar, el, el, el, digamos, los retos, aquí dice, las posiciones serán asignadas una semana antes de la transmisión del reto, pero no ya no dice que va a ser en vivo. Listo, eso es número uno. Segundo, otro cambio, aquí dice que se podrá realizar una capacitación eh, para los participantes, pero eso es opcional, tanto pues, como para nosotros realizarla, como para los equipos asistir. ¿por qué? porque es que ya estamos en el torneo de campeones ya todos han pasado por esto no tenemos que, que hacer una capacitación adicional para el código ya, sin embargo si necesitan, ahí están los tutoriales bueno una vez ya hemos pasado por eso se dice algo hay cosas diferentes para esta categoría, número uno en vez de cuatro minutos los equipos van a tener tres minutos máximo para programar por ronda listo y no todos los equipos tienen dos rondas. Eduardo, ¿cómo así? Muy sencillo. Aquí nos dice que... Eh, vamos a ver dónde está esta información. Eh, bueno, aquí voy a cambiar porque dice cada ronda está un máximo de tres minutos, pero realmente es tres, cuatro minutos, es tres minutos, sino que no se cambió en esta parte. Eh, y se dice también estoy buscando esa parte para poderles mostrar donde dice que eh, lo que se va a hacer es una primera ronda que va a ser clasificatoria sí es una ronda clasificatoria y después se hará simplemente eh, para los ocho mejores, listo ahí tengo, bueno no lo encuentro pero ese es uno de los cambios que tiene eh, este reto que simplemente eh, eh, termine sus dos rondas bueno es así, porque al terminar las dos rondas está la información no sé por qué, bueno aquí dice cada equipo tendrá una ronda de clasificación qué pena, estaba en amarillo, no lo veía una ronda de clasificación donde solo los ocho mejores equipos avanzarán a la ronda final avanzarán a la ronda final listo entonces, aquí, a pesar de que hay aquí un error que dice cuatro minutos, aquí está muy claro en amarillo que dice que tiene un máximo de tres minutos por ronda para programar y ejecutar el reto de forma adecuada. Listo, eso es lo que eh, rige, está muy claro en amarillo, muy, muy, muy claro. ¿Ya? Entonces, ahí simplemente para aclarar eso. Entonces, todos los equipos tienen una ronda clasificatoria. Solo los ocho mejores pasan a la segunda ronda. O sea, las dos rondas cuentan ya no es la mejor de dos. Si la primera es mala, quedas descalificado. Listo, esos vienen los cambios para coloring. Ahora, el siguiente reto, vamos a hablar ya de los retos que son eh, los retos síncronos con robot físico. Entonces vamos a hablar de Bumperbot. Bumperbot, eh, pues sigue lo mismo, eh, las mismas, la misma pista, todo. ¿Cuáles son los cambios? Vamos a ver los cambios... Eh, básicos acá, dice todos los equipos tendrán una ronda clasificatoria en caso de contar con menos de 10 equipos registrados se irá directamente a la segunda ronda, tenemos 15 equipos entonces esto no aplica bueno, cada ronda sigue teniendo máximo dos minutos, la misma dinámica ¿qué pasa? Eh, dice que los mejores 10 equipos en la primera ronda clasificarán a la segunda ronda, esa información está por acá, sí los mejores 10 equipos en la primera ronda clasificaron a la segunda ronda y los mejores 5 equipos de la segunda ronda a la final, eso significa que tengo los mejores 10 equipos, mejores 10 puntajes o sea, todos los puntajes cuentan si yo tengo un mal puntaje en la primera quedo eliminado ¿sí? y como tenemos 15, eso significa que vamos de 15 a 10 a 5 y de los 5 elegimos los tres mejores para eh, el primero, segundo y tercer lugar Listo, la pista y todo sigue siendo lo mismo. Muy importante, el vaso de 7 onzas. Hay un cambio, hay un cambio en el vaso. En, en el vaso, aquí hay un cambio y dice lo siguiente. Antes decía que en caso de ser transparentes blancos, eh, podía añadirse, no, aquí se debe, o sea, es obligación añadir un elemento de color. O sea, en otras palabras, hay que pintarlo. ¿Sí? <coughs> Hay que pintar el vaso para poder que sea más fácil visualizarlo. ¿Listo? Eso es súper, súper, súper importante. Hay que pintar el vaso para poder visualizarlo de forma adecuada. Entonces, eh, con tiempo, aerosol, muy sencillo, vaso rojo, un vaso negro, algo que contraste con la pista, por favor. ¿Ya? toda la información, los reglamentos en rojan.live, ahí está el, el, el icono de bumper el link de, eh, link para los reglamentos, perdón otro, seguimos con Bristol Race, Bristol Race tiene nada más seis equipos entonces en, en Bristol Race también aplica la misma regla que dice que en caso de tener eh, aquí dice en la competencia perdón que en caso de tener menos de 10 equipos, aquí lo voy a buscar, Qué dice, todos los equipos tienen una ronda clasificatoria, en caso de contar con menos de 10 equipos registrados, se irá directamente a la segunda ronda, mucho cuidado con esto, equipos de Bristol Race, Bristol Race tiene 6 equipos, eso significa que hay segunda ronda y ronda final, la primera ronda no existe, ¿Listo? Entonces, la segunda ronda de esos seis equipos van cinco a la ronda final. O sea, solo uno elimina. Y en la ronda final se eligen los tres mejores. ¿Listo? Por reglamento así se va a hacer. ¿Ya? Alguna información que tengan, con el mayor de los gustos, eh, alguna inquietud, nos dejan saber. Una cosa muy importante, que esto está en, en estos tres retos, de todos los retos físicos con robots físicos, dice lo siguiente en caso de haber un empate listo en caso de haber un empate en la posición que da clasificación o sea décima en, el, en la primera ronda para este no aplica pero para los otros retos sí o quinto lugar en la segunda ronda, por ejemplo tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y en la quinto lugar tenemos dos equipos empatados los dos equipos avanzan entonces si aquí por ejemplo el quinto y el sexto tienen el mismo puntaje los dos avanzan. Y sería la última ronda, la definitiva. No es la mejor de las dos rondas, no. Cada ronda cuenta como si fuera una ronda nueva para que lo tengan en cuenta. Toda la información y el reglamento en robojan.live, ahí está el link para los All Stars. Nos quedan dos retos: Biped Race, entonces es la carrera de bípedos. Lo mismo. Ya, en Viper Race tenemos bastantes, bastantes equipos. Ya, vamos a cambiar aquí un momentico mientras que yo reviso esta información. Eh, si no estoy más en la carrera de Viperos tenemos eh, 13 equipos, 13. Ya, entonces aplica lo mismo. Hay una primera ronda donde, bueno, ahí tenemos algo de la información, qué pena. Tenemos una primera ronda donde van a estar los tres equipos luego pasamos a 10, luego pasamos a 5 y de esos 5 escogemos los tres primeros ya, el podio, ¿cierto? entonces, toda esa información está ahí en, eh, en toda la información, en nuestra información de eh, robojam.live muy importante la, equipos de Viper Race, especialmente para los equipos de México no tiene que ser con Otto, para este Robojam All Stars es plataforma abierta, qué dice en el robot se puede usar cualquier tipo de plataforma. Eso significa que las únicas restricciones son las de la base, que es 15 por 15, la base del robot. O sea, lo que está en la pista, en reposo, no debe medir más de 15 por 15. Las piernitas, en la superficie de contacto. Si es muy alto, muy ancho, no importa, pues la superficie de contacto es la que no debe medir más de 15 por 15. Cualquier inquietud, por favor nos dejan saber la información está en rojan.live ahí está el link listo bueno, el resto yo creo que, que va para bien el ancho de la pista, ya todos saben más o menos lo que tienen que hacer ya todos han pasado por esto para terminar vamos con skill drive, skill drive tiene muchos cambios, primer cambio de skill drive la pista la pista, Van a ver que la pista es como morada ahorita vamos a ver eh, porque esta pista solo va a tener 10 secciones de línea. ¿Sí? Entonces, ¿por qué 10 secciones? Para que sea más fácil, eh, digamos, calificar para los jueces. Entonces, van a ver que la pista, vamos a ver la pista por acá, tiene 10 secciones y están muy marcados los puntajes ahí en la pista. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Listo. ¿Qué significa? Que el puntaje máximo, pues en teoría sería 220, lo cual es imposible porque necesitas hacerlo. Si se hace el récord en este momento, está en 11 segundos. Esta pista no significa que sea más rápida. Como pueden observar, hay, dos, hay un ángulo recto muy pronunciado. Este es casi un, un ángulo recto. Hay dos curvas muy pronunciadas y una eh, semicurva, yo digo a veces es más difícil esta curva que no está tan pronunciada que esta, entonces eh, puede ser complejo, listo para que lo tengan en cuenta no va a ser tan fácil la misma dinámica, vamos a empezar tenemos muchos equipos eh, si no estoy mal tenemos bueno vamos a mirar aquí para no mostrar otra vez la información por error en eh, skill drive tenemos 19 equipos eso significa que casi la mitad sale ¿sí? casi la mitad va a salir para eh, la segunda ronda de primera ronda vamos a tener 19 en la segunda ronda vamos a tener 10 en la ronda final 5 ¿listo? entonces eso para que lo tengan en cuenta cualquier inquietud que tengan respecto al vaso a tan, tan, nos dejan saber con el mayor de los gustos se las aclaramos listo, entonces eso es en cuanto a la pista y en cuanto al reto como tal yo quiero, creo que aquí ya queda muy claro muy claro eh, digamos la información nueva este videito, bueno, pues, duró siempre 20 minutos, esperamos que les sirva bastante, esperamos que bueno, que puedan aclarar dudas recuerden nos pueden escribir o nos pueden, bueno, en el, en el grupo de WhatsApp, está solo para nosotros enviarles mensajes, no hay problema, pero nos pueden escribir también, ustedes tienen nuestro contacto, eh, del correo o nuestro eh, WhatsApp. Con el mayor de los gustos, chicos, yo creo que esto sería todo. Cualquier inquietud que tengan, creo que ahí cubrimos todos, todos los retos. Espero no haberme saltado ninguno. Creo que ahí estuvo todo muy bien. Eh, preguntas dudas inquietudes sugerencias quejas reclamos todas son bienvenidas entonces ah, quedamos eh, listos bueno me faltó un reto que es el Bristol ah bueno el Bristol Racing sí lo dije el de los seis equipos y ya lo aclaramos entonces ahí hablamos de skill drive de Viper Race de Bristol Race de Bumper Bot Coloring this Drill Robo Sketch y lógicamente el Steam Task eh, bueno no siendo más quiero eh, decirle a todos Muchísimas gracias por estar participando, por ser parte de la comunidad RoboJam y chao, chao.